con el módulo de accionamiento hablemos de las partes que componen un accionamiento las prestaciones y cómo selecciono un accionamiento en función de la fuente la, el convertidor electromecánico que, que se requiera utilizar y la aplicación entonces todo accionamiento está compuesto por una fuente de alimentación que puede ser de alterna o continua una carga mecánica la cual va a tener unos requerimientos de par, velocidad o posición. Y una referencia la cual deseo que mi accionamiento siga. bien esa referencia puede ser de velocidad, puede ser de posición o puede ser de par. ¿Qué compone un accionamiento eléctrico? Lo vemos dentro del recuadro en azul. Vamos a tener un puente convertidor de electrónica de potencia. Que debe ser adecuado para el tipo de fuente que estamos utilizando. ...y para el tipo de máquina o motor que vayamos a utilizar... ...bien sea de continua o bien sea de alterno, Entonces eso va a poner restricciones sobre el puente convertidor. Ese motor va a tener un conjunto de sensores... ...que me permiten obtener información... ...sobre variables mecánicas o eléctricas... ...que me van a permitir tomar decisiones en el algoritmo de control que va a tener en cuenta la referencia y le va a dar la consigna de dispar al puente convertido. Si estuviésemos hablando de un rectificador, pues estamos hablando del ángulo de encendido. Si estuviéramos hablando de un chopper de la razón de conducción. Si estuviéramos hablando de un inversor del índice de modulación de frecuencia y de amplitud, si fuera un control escalar, si fuera en cambio un control vectorial de la consigna de par o de la consigna de fin. Entonces, todas estas partes integran un accionamiento hoy en día. Una no puede estar sin la otra. ¿Qué restricciones tenemos para los accionamientos? El tiempo de respuesta. Las aceleraciones máximas. Por ejemplo, en un ascensor, nosotros no podemos acelerar a voluntad, sino crearíamos malestar sobre... La carga o las personas que estamos transportando. Supone que el cuerpo humano puede soportar perfectamente dos veces la aceleración de gravedad, pero más de ahí genera inconvenientes al cuerpo humano. Por eso es que los pilotos de aviones de guerra necesitan overoles especiales que controlen la presión para mantener la circulación sanguínea en los órganos vitales. Nosotros no queremos un ascensor que requiere un moverol especial para poderlo utilizar. Entonces son cosas que tenemos que tener presentes al momento de dar consignas de control. Sobre-oxilaciones de la variable de control. ¿Se debe permitir un sobrepaso? No se debe permitir un sobrepaso. Va a depender de la velocidad, de la posición. En velocidad yo puedo corregirla, pero si yo quiero posicionarme, por ejemplo... En un sistema de tracción público, como puede ser un metro o un subterráneo, yo necesito parar en, la en el ARNEM. No puedo darme el lujo de pasar el ARNEM. Entonces, hay restricciones en las cuales no se puede permitir el sobrepaso. Se deben mantener valores de consigna de tensión y corriente. Recordemos que las corrientes son especialmente significativas y tienen que ver con la vida útil de la máquina. Si nosotros sobrepasamos las corrientes nominales de la máquina mucho tiempo, estamos generando mayor calor, por tanto, un deterioro acelerado nivel de aislamiento de la misma, lo cual puede ocasionar desde nuevo la vida útil. Con respecto a la tensión, si nosotros conmutamos frentes de onda demasiado rápido o escarpado, podemos tener comprometido el aislamiento de la máquina. Entonces son restricciones que tenemos que tener en cuenta al momento de seleccionar un accionamiento. Entonces, ¿qué partes son fundamentales? La fuente de alimentación, lo comentábamos, puede ser la red eléctrica de corriente alterna, puede ser un generador, puede ser un banco de batería, puede ser una fuente alternativa hoy en día. ¿no? El convertidor electrónico puede ser una combinación de diferentes tipos de convertidores, puede ser AC a DC, de AC a AC, de DC a AC, o DCADC. El convertidor puede ser reversible en potencia o no. Depende si nosotros queremos operación de frenado o no. Por ejemplo, en una grúa o un elevador, la operación de frenado es importante cuando la carga desciende. El sistema de control puede ser analógico, puede ser digital, o una combinación de ambos. A menudo se emplean microcontroladores, microprocesadores, o procesadores digitales de señales, ...por su gran velocidad y capacidad de cálculo. Pueden ser de variable entera, de punto flotante. Hay mucha versatilidad hoy en día en el mercado. Inclusive hoy en día se están utilizando aplicaciones de hardware libre. Como pueden ser los Arduino, los pingüinos y muchas otras tecnologías... ...que han puesto más al alcance del usuario de a pie o el usuario común. Que no requieren alto conocimiento del lenguaje ensamblador ya que estos nuevos componentes se programan en programación de alto nivel, C, C++, Java, Python, hoy en día. El motor eléctrico. El motor eléctrico puede ser de alterna o de continua. La tendencia es de, es de corriente alterna, generalmente de inducción. Hoy en día las máquinas de imán permanente sincrónicas han tomado una relevancia en el mercado debido a sus prestaciones de alta eficiencia. Tenemos que es necesario tener sistemas de transmisión, cajas de engranaje y carga mecánica. La caja de engranaje permite adecuar la velocidad del accionamiento con la velocidad del motor. Pueden ser pasivos el par, es siempre en sentido contrario a la velocidad de giro o activo. El par tiene un sentido único independiente del sentido de giro, característico de los aparatos de elevación. Los sensores. Nosotros tenemos que monitorear variables eléctricas y mecánicas. Los, los sensores pueden ir desde transformadores de intensidad o de tensión. TCS o TP. Sondas de efecto Hall. Sondas capacitivas. Tacómetros. Encoder. Octocopladores. Octoencoder. Para usted de contar la infinidad de sensores. Sensores de flujo, sensores de presión. De caudal. La tendencia es a eliminar sensores mecánicos y sustituirlos por observadores, disminuyendo las fallas y las necesidades de mantenimiento. Pero esto todavía es una tecnología incipiente. Indiscutiblemente todavía quedar vida para los sensores electromecánicos. En esta tabla vamos a resumir cómo, en función del puente de la fuente y de la máquina, vamos a escoger el puente convertido más adecuado. Entonces... Vayamos con la primera fila. Si yo tengo una fuente de corriente continua y mi máquina de corriente continua, la selección obvia es un convertidor de CDC tipo troceador. Mientras que si mi fuente es de corriente alterna y mi máquina es de corriente continua, la selección obvia es un rectificador que puede ser no controlado, controlado o activo. Si mi fuente es de continua y mi, y mi máquina de corriente alterna, la selección obvia es un inversor. Si es de corriente alterna, corriente alterna puede ser un ciclo convertidor, un controlador ACAC, un controlador matricial, ¿por qué no? O sea, van a haber distintas tecnologías. Todo depende del flujo de potencia que requiera manejar y las prestaciones que requiera mi accionamiento mecánico. Entonces, ¿cuáles son las prestaciones de un accionamiento eléctrico? El esquema de control del accionamiento debe garantizar un proceso de conversión de energía eléctrica a mecánica eficiente, teniendo en cuenta la calidad de energía suministrada al motor y suministrada a la red. Porque recuerden que el accionamiento contamina también la red desde el punto de vista de armónico. Entonces, tenemos que tener cuidado en la selección. La selección no solo es para las prestaciones de la carga también impercuten sobre las prestaciones de la fuente y equipos aledaños conectados. Entonces, desde el punto de vista del sistema eléctrico, de alimentación y el, mono, y el motor, necesitamos menores intensidades de arranque, posibilidad de ahorro de energía, control de factor de potencia, control de la inyección de armónicos, menores esfuerzos mecánicos sobre las partes del motor, y menor calentamiento, que se traduce en una reducción de pérdidas del equipo. Desde el punto de vista del sistema mecánico, requerimos un control rápido y continuo a distancia del sistema. Ajuste de variables, como puede ser caudal, presión, velocidad. Con respecto a las características dinámicas del accionamiento, hablamos de tiempos de arranque cortos, paro, inversión de giro, tiempos cortos ante cambios de consignas de velocidad y control de la aceleración. Necesitamos requerimientos de precisión, mantener una velocidad constante, parar en una posición determinada o suministrar par a bajas velocidades o a cero velocidades. Por ejemplo, una grúa en elevación. Si yo quiero sustentar la carga, no requiere un freno mecánico, puedo inyectar corriente continua a una máquina de alterna y eso permite la, el entrabado de, de la máquina en una sola posición. Entonces, el área de accionamientos eléctricos en realidad es un área multidisciplinaria porque requiere conocer de la electrónica de potencia para saber cuál es el convertidor mejor. De máquinas eléctricas, porque necesitamos saber cómo, varia, cómo a, a partir de la variación de magnitudes, frecuencias o fases, puedo obtener un mejor control. De la teoría de control, porque yo quiero seguir una referencia, y esa referencia va a traer consigo un cambio en una consigna que va a afectar a la electrónica de potencia. Sensores, ¿cuál es el mejor sensor? ¿Cuál tiene mejor error? Modelos de los sistemas mecánicos para poder ver a mediante simulaciones, qué tan efectivo es el nuevo esquema de control. Y al mismo tiempo requiere de la programación o entender un poco el control en tiempo real con DCP y con dispositivos electrónicos, microprocesadores, eh, computadores, PLC. Entonces, accionamiento eléctrico en realidad es un área multidisciplinaria donde el actuante en esta área debe conocer de estos mercados y debe saber interrelacionarse con otros especialistas. No puede ser especialista de controles, especialista mecánico, que permitan llevar a cabo las prestaciones que requiere el accionamiento. ¿Qué aplicaciones tenemos? Procesos industriales tales como agitadores, bombas, ventiladores y compresores, maquinaria, cabestre, prensa, afiladoras, molinos acondicionamiento de calor y frío industrial, bombas, sopladoras, compresores, congeladores. A nivel de la industria de acero y papel, elevación, grúas, control de rodillos, transporte, ascensores, vehículos, trenes, metro, subterráneos. A nivel de la industria textil, telares, tramas, rotativas de periódico. Fin infinita en la industria de alimentos, transporte, ventilación y empaquetado. En la industria de petróleo, gas y minería. Extracción, manejo y bombeo, básicamente. A nivel residencial, bombas, congeladores, lavaplatos. Casi la mayoría de los electrodomésticos hoy en día, en acondicionados, cocinas, utilizan la electrónica de potencia y utilizan un accionamiento. La industria manufacturera y la industria textil. Entonces, a lo largo de este video vimos las aplicaciones, las prestaciones, cómo seleccionar para cada accionamiento, cuál es el mejor convertidor, en función de la máquina y de la fuente, qué partes integran un convertidor, cómo los accionamientos eléctricos es un área multidisciplinaria, al momento de seleccionarlos, al momento de trabajar en esta área. Los invito a ver el último video de este módulo, donde hablaremos un poco de los esquemas de control para cada tipo de máquina rotativa que podemos emplear en accionamientos